¿Cuántos años tienes, cariño? ¿Cuántos años tienes? Sí, pues, 90 Perfecto, mi vida Al no, final 25 No lo veo latir ahora Sí, ahora sí no. ¿Te molesta? Hombre, me hace como costillita, pero no... Vale. No, mal, está ahora. Y en la otra no te molesta nada, ¿verdad? Está menos, un poquito menos Pero en cambio está más mal, está mal. Bueno, mamá, sí, está, pero te molesta... Vale, voy a subir un poquito más, ¿vale, mi vida? Tú decides Sí, ahora cada vez más así Esto, pero ¿estás a disgusto o estás bien? Ay. No, eres no, no, eres tú la que tienes que decidir. Fíjate, yo para empezar me quedaría este mes a esta frecuencia. Esta, ¿no? Ah, también. Sí, tiene, aquí. Creo que para ti nos quedamos así.